¿Usted escucha como Marité y habla como Elena? Sí, <risa> es la misma pena. <risa> sí. sí. Lo, lo quería retr retransmitir por el canal de nosotros, los conspiranoicos en celo, pero eh, no, va a ser eco y no, no me va a servir. Sí. A, a mí me gusta más celo porque en celo eh, tú lo dejas grabado ahí lo, y yo a veces pues no tengo tiempo de, de, de estar en el momento y bueno, en la hora correcta, por eso a veces retransmitimos al doctor Franceschi, siempre lo retransmitimos ahí no, pero ya eh. se puede grabar aquí yo también lo grabo, lo subo en Youtube ¿no? ¿Qué? ¿qué no hago? sí, demasiado a... quiero saludar a Mr. Diapu no puedo decir su nombre, lo conozco una persona muy especial para mí te habla aquí Joana Montenegro, cariño porque para que sepas, por gochita buena gente, es que Twitter me deja hablar en el space de repúblico, en otro space, para que sepan, en otro space de otra gente, yo sí puedo hablar por mi cuenta Joana Montenegro, pero aquí en la de repúblicos, no, en ningún space, ah, bueno, también fue comprobado en el, el, el primer space que hizo el doctor Franceschi el día lunes, intenté hablar eh, por mi cuenta, Joana Montenegro, no, me tocó salir corriendo y correr a Gochita Buena Gente para, para poder hablar y, y acompañar al doctor Franceschi. O sea, eh, esto es una lucha, Dios mío, titánica. Así que bestos, Víster, que Dios te guarde, corazón, cuídate mucho. bueno ya debe estar a puntito de llegar esteban mientras tanto este voy a compartir por telegram y comparto por los grupos que me tienen a mí como en 1500 grupos también aquí en twitter entonces mientras tanto voy a hacer eso por favor quienes están aquí si quieren hacer una tertulia muy buena muy democrática, aunque a mí ya esa palabra ya no me gusta. Ya le tengo fobia, doctor Álvaro. Ya le tengo fobia a la palabra democracia. Pero vamos a hacer una, una muy buena tertulia con este tema, la verdad. Se ha prestado a cualquier cantidad de desmanes la palabra democracia. Y manipulaciones, sobre todo. Por cierto, uh, vi, con, vi con gracia, con una gracia muy cínica, pero... Con gracia, un tuit que alguien hizo por ahí que decía que Guaidó iba a imponer sanciones a Putin. <risa> Ay, <Dios. risa> y yo, yo, yo no sé la verdad. Y, lo, y, y, y la verdad es que le pusieron hasta comillas y todo, como, como si fuera una declaración real de Guaidó. Que dijo: impondremos sanciones severas a, a Putin. Yo dije, yo ni siquiera, porque yo a oído no lo sigo, ni ya poco lo escucho y, y poco lo veo en las noticias. Como el COVID, por cierto, el COVID desapareció de las noticias. Este, Ay, Dios mío, es que ya no hay COVID porque ya no es no necesario para ir a, a Ucrania. Ya no es necesario. No, claro. Ya no hay COVID tampoco ni pase sanitario ni nada, mi doctor. Nada, nada. No. Bueno, y le, le, entonces yo dije, este... ¿Qué, ¿Qué piensa la Guaidó de todo esto? ¿A dónde estará Guaidó aquí? ¿Verdad? Ese no piensa ¿Se cree que piensa? <risa> <risa> no creo Porque Él solamente le tiene que dar caso a Maduro A Diosdado Ponte la chaquetica, ponte la gorrita Escóndete Y bueno, sí. tú me haces caso de que tú Tienes que seguir Bueno, ya son 14 países Ya nada más son 14 países, ¿no? Ya, solo quedan 14 y, y esos 14 están solo dependiendo del de apoyo pasivo que le da a los Estados Unidos. porque ya Exclusivamente no. por eso, porque el día sí. de mañana que Estados Unidos, uh, la cabeza ahí de, de este señor Comelao eh, ah. el día que, re, que diga no más, ¡ay Dios mío! Sí fíjese que ni siquiera lo mencionan, ni siquiera nada... O sea, hay un apoyo ahí... Te apoyo mientras te diga que no te apoyo. Mientras no diga que no te apoyo. Pero pero realmente, este a falta de cualquier pronunciamiento, yo diría que ese apoyo se va desvaneciendo día a día. Y la comunidad internacional se va dando cuenta. Pues aquí los Estados Unidos tiene muchísimos otros problemas y muchísimos otros eh, puntos en donde focalizar su atención, que en Venezuela, que es un lugar donde la misma oposición cohabita con el gobierno, entonces dirán, bueno, esto es que arreglen su problema, nosotros no vamos a tomar parte en esto, y, y, y es lo que creo que está pasando. Poco a poco se va desvaneciendo ese apoyo y va a llegar un momento en que solamente, este, solamente Ramos Aluc va a apoyar a Guaidó. No, ya está con Ramos Allí Se van a sacar los ojos. Se los van a sacar porque ese es el que quiere ser el candidato a la presidencia del 2024. Así yo es. Lo los tienen que mandar todos al frente. Al frente, allá, a Ucrania. Ah, sí. Tienen que irse a apoyar eso. No sé, digo yo. pues, A todos sus camaradas por allá. Yo yo les... Bueno, no sé si, si les puedo ya preguntar, ¿no? Pero... Yo no me, que, antes de que sucediera esto ayer, eh, no me he querido enter, enterar mucho de eso. Eh, hay un muchacho que sigo, que se llama Joelvin, que hace, eh, tiene tiempo siendo Space sobre el tema Ucrania, pero es realmente... No, excelente no chico. Mucho. excelente sí. chico. Maracucho, muy bien documentado. Muy, analista político, muy, creo que es, ¿no? Muy, de ciencia política. O sea, bastante joven, pero... Que le recomendamos a cualquiera es más, yo hablé con él en la tarde eh, yo sé que él va a tener seguro un space más tarde, él hizo un space apenas eh, brotó la crisis anoche, eh, golpe 9, 9 de la noche para nosotros en Colombia, 10 de la noche para Venezuela eh, él hizo un space larguísimo, pero unos, unos, no voy a decir los nombres de los que estábamos conectados en, en todo este tema de la noticia y y buscar una fuente, buscar la otra X o Y, este yo sabía que ese Spey iba a estar genial pero de verdad no pude, o sea, no puedo hacer 50 mil cosas a la vez pero muy bueno ese chico, y hoy hablé con él, yo le dije, por favor si, si al caso puedes porque lo más seguro es que sé que tú vas a hacer un Spey el día de hoy otra vez porque él dijo que no iba a dormir eh, entonces le dije, cualquier cosa pasa por allá por, por nuestro Spey yo se lo dije, es más, yo se lo mandé fue uno de los primeros que le mandé ahorita el space, precisamente por, por eso. Si acaso tiene el tiempo, ojalá nos llegue. Porque me dijo, sí, si puedo, les llego. Pero si no, bueno, igual. Pero les recomiendo que lo sigan porque es muy, muy importante escuchar voces. Miren, fíjense que temprano, y qué bueno que dices esto esperando aquí a Esteban mientras tanto. Hay alguien que me escribió, joana ¿me explicas esto? Y yo le dije, mira, número uno, ayer hicimos un programa de esto antes, o sea, hora y media antes de que estallara la crisis, en Políticamente Incorrecto, con Romel Betia, Alberto Franceschi y yo. Y entonces, eh, de, el día de hoy, consigo, no solamente lo dejó él, sino también el mismo Noel Leal, nuestro estimado amigo Noel Leal, y le dije a esa persona, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Quique, le dije, puedes ir no solamente al programa de Políticamente Incorrectos, si no nos creen a nosotros, ve a donde nuestro amigo y estimado no es leal, pero si no nos crees a los cuatro, puedes ir y le puse el tweet de una entrevista que le hicieron a un colombiano, yo ahorita la voy a compartir aquí, de una entrevista que le hicieron a un colombiano, Patricia Yaniot, en pleno sitio de los acontecimientos porque ese ese ese caballero vive desde hace ocho años allá y, no es, y, y, y nunca ese hombre ha hablado con Noel Leal nunca ese hombre ha hablado con Alberto Franceschi como para que él diga lo que él dijo o sea, no es algo agarrado por los cabellos no es algo agarrado por los cabellos, mis estimados o sea, estos análisis cuando se hacen con toda responsabilidad de la dialéctica de imperios de la dialéctica de estados que exclusivamente es de geopolítica, porque es que lo que no entienden muchos es que creen que este tema es ideológico, y este tema de ideológico no tiene nada en este momento, porque por eso también yo temprano hice un tuit donde colocaba la foto de Putin dándole la mano a Alberto Fernández, presidente de Argentina, y la otra foto de nuestro gran patriota Bolsonaro dándole la foto dándole la mano a Putin, entonces este tema no es ideológico, no es ideológico, es sumamente complejo, son siglos, o sea la gente se queda a veces, no que son décadas, no, estos son siglos para poder entender esto, O sea, y hay, habría mucho que estudiar y mucho que leer, ay ya llegó nuestro invitado, gracias a Dios, para que... Podamos empezar Esteban corazón por favor pídenos ser hablante porque aquí nuestra nuestro amigo el pajarito rojo solamente nos permite agregar a los hablantes si ellos nos piden ser hablantes. ya lo solicitó ahora sí, me escuchan muy buenas noches mi estimado yo sí lo puedo decir aquí aquí estamos en políticamente incorrecto y aquí se hace también lo que, lo que queramos Así que hermanito, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, por acompañarnos. No, gracias, gracias a ti por, por pensar en mí para hablar de ciertos temas que bueno, eh, lamentablemente estamos viendo ahorita y que, bueno, hay que hablar, que eh, se necesita formar una más de opinión. Bienvenido Esteban, bienvenido, es Álvaro Guerrero aquí. Para quienes no lo conocen, Esteban es un, eh, un experto en economía, en política, también es un colaborador de The Freedom Post, es un amigo de la casa y es un excelente analista político. Nos encanta tener a Esteban esta noche con nosotros, así que vamos adelante y vamos a hacerle todas las preguntas que sean necesarias, porque particularmente yo tengo... Tengo muchas interrogantes en este tema. Solamente alguien como Esteban no, la puede, no las puede esclarecer. Adelante, Giovanna. Muchísimas gracias. Bueno, Hoy, como bien dice el tema, hoy vamos a compartir con todos ustedes las opiniones sobre las implicaciones a nivel global en este tema Rusia-Ucrania. Les quiero recordar, por favor, lo que son las reglas, cómo esta la norma de convivencia, no es la imposición, pero estas normas de convivencia durante la tertulia, de que seamos amables, que pidamos la palabra, que no interrumpan ni griten. Las personas que quieran ser hablantes deben pedirme ser hablantes para irlos anotando en la lista. Este, eh, no, ya va, Se me olvidó, si sí, ya les dije que no interrumpieran ni gritaran. Tratemos en lo posible, por favor, tratemos de que sean tres minutos máximo de participación por persona para que la mayor cantidad de personas tengan eh, acceso, valga la redundancia a dicha participación seamos claros y concisos, esperen su turno nosotros siempre sabemos como lo dice el doctor Álvaro que aquí participan gente este, de altura, que aportamos ideas criterios válidos y coherentes y nuevamente y cada vez que podamos les pedimos que compartan este espacio no solamente en su Twitter en este momento, sino con, en otras redes sociales para que se vayan uniendo más personas y obviamente darles el like eh, y el retweet. Eh, antes de comenzar, quiero decirles, y para entrar en, en calor y calentar estos motores, nosotros no preparamos absolutamente ninguna pregunta porque esto es algo muy complejo, tiene muchísimos matices y queremos justamente es que el ciudadano pregunte el ciudadano como tú, como yo, como cualquiera que nos escuche. Pero calentando motores, repito, te hago esta primera pregunta, Esteban, que es la única que teníamos en mente. ¿Por qué algunos pueden llegar a pensar, a decir y hasta especular que por qué nos tenemos que entrometer en un asunto que es tan lejos si nadie ha hecho nada por Venezuela cuando nosotros eh, se ha visto que es un discurso repetitivo eh, esa situación. O sea, eh, la pregunta concreta, ¿por qué debemos hablar del tema? Bueno, básicamente es porque estamos en un mundo muy globalizado. En cualquier tema que se presente, fíjate que sucedió lo de Israel eh, había personas que tenían su propia opinión, y más allá de cualquier repercusión, siempre es bueno eh, discutir los temas. Eh, yo soy partícipe de discutir el tema, más no de tomar partido. Eh, algunas veces tomo partido porque la situación es muy clara, pero otras veces uno tiene que como que recogerse y decir, bueno, miren, eh, hay que dejar los sentimientos detrás y ver la situación de que esto es un conflicto que... Sucedió, ni siquiera nosotros teníamos pensado nacer. o sea, viene de mucho más atrás y ahí es de donde viene el malestar de algunos también con eso de que eh, por lo menos de mi parte yo no soy, como dicen por aquí, yo no soy ucranólogo, yo no soy de esas personas que estudia la, eh, la historia de, de un país, hay gente que se dedica a esos nichos, que de verdad que eh, conocen a profundidad este, este tema muy, muy local, eh, que lo han convertido en un tema internacional porque eh, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, las redes sociales han jugado un papel muy importante y eh, eh, desde mi punto de vista ha sido, eh, eh, han jugado un papel, un papel muy importante eh, en contra de eh, lo que... Entonces, eh, en contra, de, no vamos a decir de la verdad, vamos a decir en contra de los hechos, ¿okay? eh, juegan al, a, al olvido de la gente, eh, juegan a cualquier cantidad de cosas. Fíjate que lo que estábamos viviendo ahorita, en estos momentos, tú revistas, los medios de comunicación y ya quitaron el contador de muertes por COVID. Ya ese no es el contador que existe en estos momentos. Entonces, allí es donde la gente tiene que estar preparada a empezar a buscar información de ambos lados porque en occidente se maneja un tipo de información, pero en, en esa parte de Europa del Este se maneja otro tipo de información, por eso es que en estos momentos vale la pena discutirlo, pero no tomar partido. He visto mucha gente que se baja de corazones y empieza, claro, ningún conflicto bélico es deseado, ningún conflicto bélico por supuesto es algo que se pueda celebrar y decir. Por eso que yo digo que no hay que tomar partido, porque no puede decir, es que, bueno, yo soy pro Ucrania, o yo soy pro Rusia, o yo soy X. Eso nada más lo pueden decir los que están viviendo el conflicto. Eso nada más pueden decirlo los que están financiando el conflicto. Nosotros, como espectadores, eh, por supuesto, nutrimos de la información. Eh, con respecto a lo que tú hablas de Venezuela, eh, yo eh, creo que en estos días tuiteé algo sobre las tiranías. Eh, la tiranía, por ejemplo, en qué me afecta a mí, okay, estando en Colombia, en Panamá, eh, que Putin eh, venga a realizar maniobras militares eh, cerca de la frontera de Ucrania. Y eh, me parece asombroso de que nosotros tenemos nuestras propias tiranías y allí está lo que yo siempre A lo que yo siempre he tratado de darle con todo, que es a los organismos para, eh, supranacionales, como la ONU, este, esta OTAN, que está súper, eh, su estructura está súper envejecida, todavía creen en el, en el fantasma de la Unión Soviética, aunque Putin lo dijo dentro de su propio discurso, que duró una hora, dentro de las traducciones que se pudieron hacer, porque también eh, hay que entender que es otro idioma, nadie de nosotros entiende ruso, yo puedo por muy bien... Eh, analizarles una situación de Estados Unidos en estos momentos porque hablo inglés pero en ruso eso es muy difícil y dentro de las trans, eh, transliteraciones, las traducciones, las interpretaciones de todas estas eh, situaciones que nosotros estamos viviendo se puede perder mucha información y los medios de comunicación apu apuestan a eso, porque qué? La pregunta principal de todo esto es ¿cuál? Eh, acabo de leer un portal que es venezolano, es de un periodista venezolano, diciendo que Trump era partidario de lo que estaba sucediendo en Rusia, o sea, era pro-Putin, ¿okay? que aplaude a Putin por los esfuerzos militares que está realizando. Entonces, cualquiera que lee esa información, verdad porque todo se resume a eso, a la información que nosotros recibimos, nosotros vamos a, a posicionarnos en, una, en un lado o en el otro. Eh, sin saber de que lo que está sucediendo en Rusia tiene siglos. O sea, eso no es... Igual con lo que sucedía en el Medio Oriente. Lo que sucedía en el Medio Oriente o lo que sucede, eso tiene siglos. Para nosotros pod podernos poner a llegar a un acuerdo con todas estas personas, tiene que haber alguien súper especializado en decir, mire, señores, el conflicto se resuelve de esta forma. Pero lamentablemente el ser humano no es tan complejo de esa forma como para resolver... un algo que tiene mucho tiempo. Eh, por respecto a lo de Venezuela, hay que dejar en claro. Eh, Venezuela, la posición geográfica de Venezuela hace que los no alineados tengan, ese, tengan esa preferencia por llegar a Venezuela sin importar la ideología que haya en este momento en el país si hay comunismo, eh, a Putin no le importa ni a Xi Jinping tampoco si hay socialismo, no le importa si hay capitalismo de Estado capitalismo el, el, cualquier ideología que haya en Venezuela no les importa a ellos les importa es el pedazo de terreno donde está ubicado y si se ponen a ver dónde está ubicado está justo cerca del enemigo número uno de ellos que es Estados Unidos y de verdad es que nosotros como como parte de, de, de los que vivimos con los venezolanos, que muchas veces nosotros venezolanizamos los conflictos, porque nosotros decimos, y que es verdad, nosotros nosotros venezolanizamos al conflicto porque de verdad nosotros vemos cómo se calla un organismo como la ONU ante lo que sucede en Venezuela, por intereses ocultos o por intereses, llámenlo de cualquier agenda, y cómo alza la voz con respecto a lo que sucede en Rusia. Guterres lanzó este comunicado diciendo, Putin, eres un dictador, depon las armas y vamos a ir contra ti y todo esto. Y aunque más allá de, del papeleo y de la burocracia que existe allí, que no van a llevar, o sea, hasta los momentos, no han llegado más allá de sanciones económicas, ¿esto qué nos está queriendo decir? Que uno somos eh, personas, eh, primero que los organismos supranacionales a los que yo siempre le ando dando dando leña en el Twitter y en las redes sociales, no les importa la gente. Nunca les ha importado a la gente, nunca les ha importado. Les importa son la, eh, la posición geopolítica que juega cada país y ya. Segundo, eh, no les importan las vidas. O sea, ellos pueden lanzar o pueden financiar este tipo de guerras. De repente Ucrania en estos momentos está sufriendo un ataque X de de militares rusos, que también los militares rusos han recibido su contraparte porque he visto de ambos, ambos, ambos lados, o sea, pobre Ucrania, pobre Ruso, o sea, ahí es donde uno tiene que ponerse en el medio y no tomar partido, porque ninguna guerra deja nada bueno, nada, nada, nada, no hay ganadores en ninguna guerra, incluso la Segunda Guerra Mundial nadie la ganó, y si es de buscar un ganador, se ponen a ver quién ganó la Segunda Guerra Mundial, al final fue eh, todos aquellos que lograron buscar entre los escombros, y, y, y reclutaron eh, científicos nazis, que eso es una, una, un interesante, que eso lo tenía, tenía yo en mente hacerlo, de la operación Paytaclip, donde ellos exportaron o sea, eh, adoptaron parte de toda esta ideología y se la llevaron a sus países. O sea, hicieron que estas ideologías nefastas contra las que ellos estaban peleando, eh, lo que hicieron fue, bueno, nosotros vamos a agarrar todo el, porque en realidad la, la lucha era entre eh, la Unión Soviética y Occidente representado por Estados Unidos en fin nunca se hubo un ganador después de que se crea la ONU han habido conflictos en el Medio Oriente en África, o sea el fin de estas, de estas organizaciones nunca fue lo que debió ser en realidad lo que se motivan es a donde haya más dinero, quién es el que tiene más poder y que pueda ejercerlo. Fíjense el caso de China, para mí, desde mi punto de vista, y eso lo he discutido yo, tengo videos de videos de videos, para mí, una amenaza mucho más grave que China, y nadie está hablando de China en estos momentos, no porque es vaya a invadir Taiwán, porque he visto mucha gente que ha tratado de, como de, ay mira, eh, van a invadir Taiwán, mira, Taiwán es el, el menor de los problemas que nosotros tenemos con China, en realidad, o sea, es un conflicto que tienen ellos allí, y yo siempre he dicho, hay que, ellos tienen que resolverlo. Para mí es el despliegue ideológico que China ha logrado alcanzar en los últimos 20 años. O sea, la infiltración de todo en cuanto al marco cultural, ideológico, tecnológico que tiene China en Estados Unidos, que es, una de las, que es la primera potencia hasta el momento ha logrado infiltrar todas las bases en Estados Unidos, para mí es un, un mayor, pero, y, y Trump lo tenía, lo tenía eh, previsto de esa forma porque ellos estaban viviendo la infiltración desde las universidades, desde las policías, el FBI y la CIA, que Rusia, Rusia en realidad tú no, tú no escuchas en estos momentos, bueno mira, cuando te dicen ese argumento de la seguridad nacional, Ustedes tienen que reírse, o sea, bueno, Rusia más que China no. En estos momentos China está apoyando a Rusia porque el único plan que tiene China es derribar, eliminar, fracturar Occidente en la representación de Estados Unidos y si tiene que apoyar a Rusia, así Rusia, fíjense cómo se manejan estos escenarios, así Rusia no sea compatible con ellos, con su forma de, de ver la vida, ellos van a apoyar a Rusia en estos momentos, porque la idea es eso. Eh, más allá de cualquier otra cosa, eh, lo que estamos viendo todavía no, desde mi punto de vista, todavía no hay una crisis, no hay una guerra como tal. Esas crisis que tú dices, bueno, mira, hay que apretarte los pantalones. En estos momentos estamos ante la exploración militar entre ambas naciones. Lamentablemente hay muertos, lamentablemente hay heridos, pero eso es una exploración que tienen ellos militar porque quieren ya ver quién de los dos es el que va a pedir primero el diálogo por supuesto, y acabo de leer de, bueno, de parte de Raymond que eh, Zelensky quiere en estos momentos, miren señores, yo no le tengo miedo al diálogo, y empezó, bueno, por allí empieza ese, esta narrativa. Eso es lo que está sucediendo ahorita, porque no se ha suspendido, no se ha suspendido nada, todo el mundo está vendiendo, todo el mundo está viviendo, en, hablando de todo el mundo, excepción de Ucrania y la frontera de Rusia los rusos en Moscú están tranquilos más allá de los acuerdos que no se cumplieron cada quien vive su vida eh, expectando a ver qué es lo que va a suceder en esa parte del mundo no se no se ha llegado a una tercera guerra mundial no se, no creo que vayamos a llegar a una tercera guerra mundial como tal desde hoy o sea desde mi punto de vista hoy tiene que haber un evento para mañana que agrave esta situación que ahí uno empiece a cambiar este tipo de o sea lo que trato de decirle a la gente, busquen la información de parte y parte. No tomen bandos y empiecen a ver de que esto es una guerra de poder. O sea, eh, las guerras de poder siempre se han vivido. Les recuerdo la Guerra Fría, les recuerdo la Segunda y la Primera. Todo esto siempre ha sido por el control geopolítico, por el control de los recursos. En economía hay algo muy básico donde te enseñan en el primer semestre. el primer semestre te dicen, señores, los recursos son limitados. Por eso tienen cierto valor, por eso uno trata de, eh, de ver cómo eh, administra, como buenos gerentes, estos recursos. Ojalá, y yo dijera, bueno, que en todos los países existiese la misma cantidad de recursos para que los seres humanos no nos, no nos peleáramos ni por el petróleo, ni por el oro, ni por el litio. Perfecto. Ojalá. Pero no, lamentablemente hay reservas de litio en Chile, y en Argentina, y en Bolivia que eh, China está interesado y va a comprar Chile, eh, Argentina y Bolivia y Estados Unidos tiene que prevenirse y decir no, no la vas a vender porque yo soy el que tengo que estar interesado porque soy el que tengo que tener ese recurso y de ahí es donde empiezan los recursos eh, donde, perdón, donde empiezan las guerras y donde empiezan, donde empiezan los conflictos lamentablemente eh, Rusia tiene gas que le dijo a Merkel, mira Merkel yo te voy a vender el gas súper barato ustedes no van a pasar esos inviernos tan... Fuerte, pagando una factura de gas tan alta y yo te voy a atender el viaducto mira aquí tengo un viaducto que no me importa si yo voy a perder tendiendo ese viaducto yo te ofrezco el streamline 2 y aquí está y bueno merkel bajó la cabeza dijo que sí lo, y le dijo bueno aquí tenemos el 70% del gas que llega a europa va a ser de usted no lo midió no lo vio no lo negoció y por eso es que yo siempre he dicho que los líderes débiles generan situaciones de conflicto. Y aquí estamos viviendo la perfecta eh, situación de conflicto gracias a líderes débiles como Biden, Merkel, Justin Trudeau, Boris Johnson, que son como que las cabecillas del mundo, que son como que los que se enfocan los medios de comunicación de tratar de enaltecer. Porque aquí vamos a estar claros, los medios de comunicación en Canadá el rey de toda esta situación es Justin Trudeau. En eh, los medios de comunicación de Estados Unidos es Biden. Ahí está Biden y a Biden no se le ha criticado nada. En estos momentos no se le ha criticado ninguno de sus movimientos con respecto a Rusia. En, aquí en Reino Unido, yo vivo aquí en Reino Unido, que por cierto me va a llegar la factura del gas bien cara gracias a, a Merkel, Boris Johnson, al Boris Johnson tratan de no tocarlo como deberían, o sea, como deberían ante el desastre que ha sido su administración, a pesar de que es conservador y supuestamente de derecha, que no es nada de derecha, pero está en el partido conservador. Eso, eso que nosotros estamos viendo, lo vio desde cierto punto de vista Putin y ante los conflictos que tienen ellos milena, eh, milenarios, ellos, él, él como presidente y como eh, dueño absoluto de Rusia eh, tomó la decisión de que bueno, ahora se va a resolver este conflicto. Pues. ¿Por qué? Porque no hay nadie, según sus expectativas que les pueda llegar a la paz Y es verdad lo que dijo Trump en una reciente alocución. Señores, él solamente está viendo lo que sucede en Occidente. Él resguarda su país. A muchos no les gusta. A muchos me dicen, coño, que tú eres pro Putin porque allá se prohibió el la ideología de género, allá se prohibió bueno, si es por eso, sí, pero lamentablemente eh, la parte autoritaria de este señor es la que obviamente me hace corriente porque nosotros tenemos un autoritario en Venezuela que eh, ese autoritario no protege a nadie, más bien lo que hace es asesinar, bueno, pero Putin eh, en su cuestión de líder, en su, en su estudio, tiene 20 años en la política, él está tratando de ver cómo hace para reconstruir lo que es la Unión eh, Soviética. Eso lo dijo en el discurso. Él quiere volver a reconstruir la Unión Soviética para evitar que Occidente avance en la forma de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia y sea una amenaza para los rusos. Tú puedes decir, bueno, eh, tendrá sus razones, eh, estará equivocado, estará... Pero a nadie le gusta que haya un desorden en el patio trasero de tu, de tu casa. Y lamentablemente Putin lo que vino a decir fue a, a mí no me van a venir a poner unos cohetes aquí, a mí no me van a poner a no, no me van a, a, a anexar a la OTAN, eh, a Ucrania yo tengo que ponerme eh, dar un paso hacia adelante y entre otras cosas, también podemos hablar del desastre de Ucrania, podemos hablar de mira, cualquier cantidad de situaciones que se han visto y que lamentablemente en los medios de comunicación no les van a decir porque Ucrania, ok, Putin es un autoritario, ok, es un dictador, ha manipulado pero en Ucrania tampoco se ha visto una situación muy favorable debido a lo que ya nosotros vimos con el hijo del actual presidente de los Estados Unidos, lo que se vio en el 2014 financiado por el FBI y así, y todo esto ha sido eh, prácticamente algo que se vivió eh, como siempre en los Estados Unidos metiendo la mano y como siempre en los Estados Unidos saliendo con el rabo entre las piernas y como siempre en los Estados Unidos viendo cómo hacer para arreglarlo a través de la propaganda y los medios de comunicación. Bueno, gracias a Dios tenemos a un Esteban que no solamente nos hizo un excelente recuento. Yo le quisiera preguntar no solamente a Esteban, sino también al doctor Álvaro eh, lo siguiente, pero antes de hacerles la pregunta, les pido por favor a las personas asistentes que compartan el espacio para ver si llegan más personas a este tema tan importante y que, Esteban tiene mucho fundamento por el cual hablar, lo mismo el doctor Álvaro y aquí en esta casa. Y mi pregunta es para los dos. Eh, aquí les compartí varios tweets, no solamente que refuerzan todo lo dicho por Esteban, eh, pero este tuit para mí ha sido trascendental el día de hoy. Porque el doctor Omar Bula Escobar, colombiano, él estuvo, él estuvo en las Naciones Unidas y al Estado en muchos organismos internacionales supra, eh, como bien lo mencionaba Esteban, y él justamente dice esto y lo leo textualmente, para la OTAN y la ONU todas las democracias son iguales, pero no hay democracias más democráticas que las otras, la democracia de Ucrania les importa, la democracia de Venezuela les importa un bledo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opinión tienen al respecto de este tuit del doctor Omar Bula, el doctor Álvaro Guerrero y Esteban Figueroa? Y las personas que se deseen unir a ser hablantes saben, por favor, que nos, puede, nos deben pedir la solicitud de ser hablantes para poderlos ingresar. Debe, doctor. Yo, ya yo yo hablé, o sea, ya hablé lo que tenía que hablar, le, le dejo la palabra. Doctor Álvaro, ¿nos escuchas? Ah, bueno, pero sí okay. pues parece que no Esteban, algo debe estar pasando el así que bueno, mientras él arregla su, es, su problema de, de, de audio eh, puede interrumpir en el momento que ya, puede, ya pueda hacer el, la, la intervención. Bueno, eh, eh, prácticamente ese es la, el sentimiento que yo tengo. Yo tengo ese sentimiento donde en Venezuela vivimos una hambruna, vivimos un mal, eh, una implantación de un sistema socialista, vivimos eh, muertes de estudiantes, vivimos, y eso todo fue público y notorio, fue Michel Bachelet, fue cualquier ese eh, sargaviria, me acuerdo. O sea, esto no es nuevo de nosotros. Solamente eh, eh, es que eh, para algunos países, vuelvo y repito, la, algunas personas son más valiosas que otras, cuando en realidad eh, debemos ser valiosos todos por iguales O sea, un ucraniano tiene que tener el mismo valor o la misma... Eh, la, eh, el mismo valor que un venezolano, porque somos seres humanos, no podemos decir, bueno, que los ucranianos valen más, porque, ¿por qué vale el ucraniano más? Bueno, porque hay intereses transnacionales dentro de esas tierras, porque allí se compró a la mayoría del gobierno, empezando por selinsky y después pasando por todos los jueces que Biden dijo que había comprado para que no eh, eh, procedieran en un caso en contra de su hijo eh, Hunter Biden, eso tiene que recordarlo la gente, eso lo dijo el pública, público y notorio siendo vicepresidente los intereses de Estados Unidos en Ucrania han sido siempre siempre geopolíticos quieren colocar vigilancia de la OTAN en ese terreno para mantener supuestamente a raya a Rusia y ahí es donde yo digo ustedes como rusos, ustedes como líderes rusos van a permitir eso por supuesto que no, ustedes van a defender sus frontera, que eso vale decirlo, ya de este lado de occidente no estamos defendiendo ninguna frontera, ya ahora bueno eso, lamentablemente, que ocurra esto de este lado de Occidente. Pero allá en Rusia, ellos están diciendo, nosotros vamos a defender nuestra ya nosotros no nos vamos a colocar a la OTAN aquí. Recordándole a la gente, que ya han leído muchos hilos de Twitter, la OTAN se creó para mantener a raya la Unión Soviética. O sea, es un cuchillo en el pescuezo de cualquier líder que se ponga en Rusia. En este caso, ahorita es un cuchillo en el pescuezo de Putin. Por eso es que ustedes ven todo este alboroto, y ustedes no van a ver en los medios de comunicación, ese pequeño detalle. Ahora, que la OTAN, que, yo, que espero yo de esta ONU, no espero nada, porque de los inútiles yo no espero nada. Lo que yo espero es que desaparezca, como la sociedad de naciones que alguna vez nació por allí, por la Primera Guerra Mundial, que desaparecieron, que, no, que fue inútil. Bueno, ellos están en este mismo proceso. Ojalá la ONU desaparezca. Ajá, Esteban, ¿y quién va a poder hacer? Bueno, lamentablemente, si ya se intentaron dos veces crear este tipo de organismos para supuestamente mantener a rayar a, a los malos y las dos veces han fallado, bueno, sencillamente que cada país se autogestione y que de por sí, por favor, dejen de sacarle de los impuestos, de los bolsillos de la gente para pagar ese tipo de, de organizaciones nefastas, que vale la pena decir también, ya la ONU no es para parar guerras, la ONU es para imponer agendas. Allá que sea el sitio oficial de la ONU y ustedes van a ver todo este tipo de agendas culturales que nosotros estamos viviendo y a las cuales nosotros estamos eh, peleando. Están 100% activas y están 100% financiadas por el Foro Económico Mundial y por la ONU, por un lado. Y bueno, y la OTAN es como el ministerio, para mí, la OTAN es como que el Ministerio de, de Defensa Mundial, que tampoco sirve. En estos momentos, y un dato interesante: Alemania dijo. Miren, señores, resuelvan su problema ya nosotros no nos queremos meter con esto. Eh, Hungría, Hungría está de parte de, de Rusia. Imagínense ustedes cómo está esta situación en, aquí en Europa, que ya todo el mundo tiene que empezar a despertar y decirle a Estados Unidos, Estados Unidos, compórtate como el líder mundial y deja de estar buscando, primero, beneficiar a las grandes manufactureras de armas. Primero, o sea, lo primerito que tú tienes que hacer es eso. Segundo, dejar de estar buscando conflicto en terrenos donde ellos ni siquiera habían estado como eh, no, ni siquiera habían estado constituidos como países y ya existían o sea Estados Unidos eh, ni siquiera había sido constituido como un país y ya esos conflictos existían en esa parte del, del mundo entonces no los entienden y vienen y meten la pata como sucedió con Afganistán como sucedió en Irak tantas guerras y hablando y hablando del del de, de, fíjense que parte curiosa de la situación, porque nosotros decimos, en estos momentos lo veo casi difícil financiar una guerra a nivel mundial por aquello del, de la crisis del coronavirus. Porque ya los gobiernos Hace dos años empezaron a rodar sus maquinitas de hacer dinero y esto ha generado de que, bueno, lamentablemente muchas personas, eh, hemos, bueno, algunas personas cayeron en desgracias los gobiernos supuestamente están ayudando a estas personas, empezaron a, a elevarse su, su gasto público, al igual que el gasto de defensa, y todos estos gastos hicieron que las personas, eh, que los que los países empezaran a reaccionar en una forma inflacionaria. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos, ¿cuánto está la tasa de, de inflación en estos momentos? El único país que no fue, y fíjense cómo es la situación, el único país que no fue golpeado con una tasa de inflación tan alta fue China. O sea, los chinos están en estos momentos, eh, a pesar de la situación con Evergrande, que fue una situación estilo, vamos a decir, Estados Unidos 2008, pero hasta los momentos la han sabido manejar. Si quiebra, quiebra, y ahí el gobierno no va a meter la mano. Eh, a pesar de ese punto allí con China, eh, China, eh, su inflación este año y su crecimiento del PIB este año ha sido, el del año pasado, perdón, ha sido de una forma que debería alzarnos alarma. China ha venido creciendo su PIB en un alrededor de, del 5 al 10% anual. Eso es peligroso, mire, ya con un país expró, pero eh, teniendo un crecimiento del PIB del 2%. China lo ha venido haciendo desde de 5 y 10 por ciento, desde que se le dejó la entrada en Estados Unidos, gracias a Bill Clinton, eh, desde que se les aperturó el, la, en la o, en, en, el, en, el, en el foro de, en la OCDE y en todas estas organizaciones de comercio mundial, se les aperturó a China. China ha venido creciendo fuerte. No miren a Rusia, miren a China. Entonces, bueno, eh, prácticamente es eso. La ONU, dominada también por China, lamentablemente ahí manda Xi Jinping, lamentablemente ahí no manda Guterres, ahí no manda más nadie. Y bueno, y para mí la disolución de este, de este organismo sería lo más conveniente, porque es algo inútil, para mí, para mí, porque a los venezolanos no nos sirvió, lamentablemente. Gracias Esteban, gracias. Pues mire, les informo que el doctor Álvaro intenta uh, este, activar el micrófono y no lo deja. Bueno, Pajarito Rojo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esto, por esta libertad de expresión que no te gusta, pero nosotros estamos aquí en esta lucha. Ya te voy a dar la palabra, Mari. Eh, reitero, por favor, compartamos porque estamos siendo bastante, por los algoritmos, estamos siendo bastante baneados. Entonces, por eso es que también la, la gente no nos está consiguiendo, por más de que lo hayamos eh, puesto por muchísimas partes y compartido por muchísimas, muchísimas eh, redes sociales. este Bueno, lastimosamente no vamos a poder escuchar Ojalá que en algún momento el doctor Álvaro, la plataforma le permita hablar y pues nos haría el resumen de todo esto que nos está escuchando, porque sí nos está escuchando. Yo quisiera, Esteban, antes de darle la palabra a Mari, eh, preguntarte otra cosa, porque justamente tú dijiste algo también muy importante, tanto al inicio como ahorita que estás reforzando ese análisis, y justamente hace aproximadamente unas dos horas, está también en otro Twitter aquí compartido, donde leo textualmente, Zelensky dice que 137 ucranianos han muerto hasta ahora en la operación rusa. Después de hablar con los líderes occidentales, dice él, no, el presidente de Ucrania, estamos solos por la defensa de nuestro país, ¿quién luchará con nosotros ahora? Él dice, para ser honesto, no veo a nadie. Así que te quiero escuchar antes de darle la palabra, a Mari. Bueno, prácticamente es lo que hemos venido siendo, o sea, eh, las malas prácticas también que han existido en Ucrania, o sea, no es fortuito de que Estados Unidos esté metido allí y Estados Unidos está metido allí muy, muy caretabla. Eh, Estados Unidos como Estados Unidos, no como líderes, no como país. Yo quiero que la gente entienda, yo adoro Estados Unidos. Eh, Estados Unidos como país, como gente, como cultura, me parece excelentísimo. Lamentablemente, Estados Unidos lo daña desde hace algún tiempo. Algunas administraciones que han venido eh, dando eh, una narrativa falsa acerca de lo que sucede en el mundo y con sus invasiones. ¿okay? Lamentablemente, eh, las guerras, todas estas situaciones conflictivas que Estados Unidos apoya o está metido, siempre o la mayoría de las veces han terminado en desastre totalmente, y, y por supuesto no es que Estados Unidos gana como no, el desastre les repercute a ellos también, fíjate que en estos momentos ellos están impulsando, porque no están metidos todavía, están impulsando un conflicto a través de la propaganda, a través de los medios de comunicación, y ya se está viendo los mercados cómo están reaccionando. Eso le va a pegar directamente al bolsillo de los estadounidenses. Ya Estados Unidos venía con un alza de inflación, venía con un alza en, la, en el precio de la gasolina, en el precio de los alimentos, en el precio de los de, de todos los productos. Ha venido un alza importante. Ahora, eh, meterse en este conflicto, que va a hacer? ¿Que Estados Unidos, mejor? no, va a ser peor, porque lo que hacen es tener la excusa para poder decir, vieran, que no era que Joe Biden era un inútil, sino que bueno, eh, la, la, la situación de Ucrania eh, a nivel eh, territorial a nosotros nos afectó y eso es totalmente falso, falso de toda falsedad. Todavía el conflicto que hay en Rusia y, y Ucrania no ha, no ha sido extendido a escala mundial. En estos momentos podemos estar, vuelvo y repito, estamos afectados aquí en Europa con lo del, lo del gas, con lo del la distribución de gas, pero fue porque Alemania dijo: ya no queremos renovar este contrato, ya vamos a prescindir de estos servicios, pero por culpa mismo de Alemania, ¿ok? Porque en algún momento le bajaron la cabeza a, a Putin y Putin dijo: bueno, sí, y es una forma, claro, que va a hacer eso porque era una forma de mantener a Europa a raya, porque les mantenía el suministro de gas. Y cuidado si no hay otro tipo de de, de servicios o de bien que Rusia también aportaba a Europa. Eso por un lado. Ahora, Zelensky, el desastre, vuelvo y repito, el desastre que se vive, fíjense ahorita, acaba de salir una información que dice que ningún hombre de 18 a 65 años puede salir de Ucrania, ¿okay? O sea, tienen y esto es del gobierno ucraniano, tienen estrictamente prohibido, todos los hombres mayores de 18 a 65 años, ¿para qué? Bueno, por supuesto, para que vayan a morir por por, por su patria. Pues, me parece una, una medida tan draconiana, pero que lamentablemente mucha gente no te lo va a decir, sino que tú lo vas a ver por otros medios. Otra de las medidas que también vi que ha venido siendo agresiones de la propia eh, Ucrania, que es sido un Tumaidame Rusia ha agredido a Ucrania, Ucrania ha agredido a Rusia, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de lo que está sucediendo, porque tampoco son como que lo, los buenos de la película. Por eso digo, no hay buenos en ninguna guerra, hay buenos. Cada quien tiene sus propias eh, razones para ejercer el conflicto y uno, mientras el conflicto no esté con uno, bueno, lamentablemente vamos a tener que estar viendo los toros de la barrera. Eh, hace como tres años, cuando empiezan estos conflictos, en el 2014, si mal no recuerdo, la, el territorio de Donbass, eh, Crimea y toda esta situación, a ellos, ellos hicieron unos referéndum. Eh, la mayoría de la gente que vive allí dijo, no, queremos separarnos de Ucrania y todo este, todo este rollo político que se armó allí. Bueno, eh, ellos decidieron estar separados, pero Ucrania no eh, no aceptó esas medidas y, y seguía, eh, según ellos, en poder de, esa, de esos territorios. El problema a nivel ciudadano fue de que todo aquel que tuviese doble pasaporte, por ejemplo, tú tenías un pasaporte ucraniano y tenías pasaporte ruso, porque hay gente que quiere ser, bueno, pertenecer, tiene, pues, te permite las leyes de Ucrania tener doble doble nacionalidad, pues. bueno, el que tuviese el pasaporte ruso eh, lo sacaban eh, de todo sistema estatal, o sea, no tenías derecho, qué sé yo, ni a pensiones, no tenías derecho ni a, a nada, a nada, colocando a este tipo de personas eh, menos que una persona o sea, como queriendo decir, mira y estos son conflictos que se están viendo allí que si tiene razón el, el estado ucraniano no, bueno cada quien que juzgue, yo solamente le estoy dando un dato de que tampoco es que los pobrecitos el cuentan, sino que allá hay un conflicto, y hay personas que, que quieren, que quieren tomar el poder ¿me entiendes? y esto que está diciendo Zelensky con respecto es porque él se confió de que la administración Biden los iba a ayudar de frente, ¿okay? de que las declaraciones de Biden, fíjense las declaraciones de Biden ayer, las declaraciones de Biden fueron tristísimas, al bueno, le vamos a poner sanciones. O sea, hay gente que de repente está muriendo, ¿verdad? Y ahí están muriendo 137 vagoritas, lo que van contando. Y las de hoy peor. Y, bueno. Las y las declaraciones ahí van, de hoy peor. Y ahí, tú, y ahí tú estás viendo de que le envió, el mensaje que envió Biden, bueno, vamos a ponerles más sanciones. O sea, si tú estás de frente con, con tu aliado, tú no le vas a mandar sanciones a esta gente. Y tampoco vas a dar una rueda de prensa a de decirle que vas a darle sanciones. Tú actúas. No te desapareces 14 horas durmiendo y después dices que le vas a dar más sanciones porque, bueno, eh, Putin no se sabe si va a utilizar su arsenal eh, nuclear. Pero bueno, eh, no sé no sé ni idea, entonces yo vi esas declaraciones que le estaba dando a la prensa y lamentablemente no es una persona que está en posición de ayudar a otro país en un conflicto, no es, no es. Entonces ahí esas declaraciones, y porque ya se le insista solo, es más, ellos llegaron a decir, envíennos armas, envíennos cosas, envíennos qué sé yo, y eso no es la declaración de un líder que está... Eh, preparado para un conflicto, ¿me entiendes? O sea, Telín en estos momentos tiene los pantalones abajo, aunque le han dado baja a rusos sí le han dado baja, pero va a llegar un momento que todos esos recursos se van a acabar. ¿Tú sabes cuánto costó? Hablando desde el punto de vista económico, de, de las guerras. Ahí se abrió un... En un retorno. Parece, parece que, que, es que, que, es que le salió, salió el audio, el audio del niño doctor, doctor Álvaro. Así que si quieres cierras la idea para ver si el doctor Álvaro puede hablar. Ah, ok. Perfecto. Dice, eh, como último acto económico, eh, las guerras no se pagan solas. Las guerras alguien tiene que pagarlas, ¿me entienden O sea, es, ese dinero sale de algún bolsillo porque muchas veces como dice, hay guerra en tal parte, bueno, es eh, los senados de los determinados países que van a guerra tienen que autorizar un presupuesto ultramillonario para que esta gente pueda ser movilizado de punto A al punto B. Por eso es que una guerra, hacer una guerra de Estados Unidos a Afganistán costó tan caro por, el, por la movilización de tropas, por la movilización de equipos. Y que después sucedió lo que sucedió en Afganistán con este tipo diciendo bueno, salgan de allí que ya no vamos a estar más allí, eh, fue... Primero, traición a la patria, o sea, a ese señor Biden. Tienen que juzgarlo en algún momento por esa estupidez que hizo, porque imagínate tú que eh, la guerra de Afganistán e Irak costó 200 millones de dólares anuales. O sea, desde el momento que se inicia el conflicto en Afganistán, Estados Unidos estaba dando 200 mil millones de dólares para que esa guerra se mantuviera en el tiempo hasta que supuestamente ellos ganaran. ¿Cuánto duró la guerra en Afganistán? 20 años. O sea, saquen cuenta. ¿Y quién pagó esa guerra? Nadie la ha pagado porque la están siguiendo pagando. O sea, están todavía los contribuyentes norteamericanos desembolsillando de, de, de donde no tienen porque eso sí si tienen Estados Unidos. Tú pagas impuestos por toda vaina. Entonces, eso... Eso es lo que la gente no ve, por eso es que cuando, ay, bueno, que si te vas a darle la razón a uno al otro, fíjense cuánto cuesta, sin contar la, las repercusiones humanas, o sea, el costo humano que esto conlleva, porque más allá del dinero, ok, pero cuántos muertos dejó la guerra de Afganistán en estos momentos todavía están contando, porque ellos saben la cantidad de soldados que perecen, porque obviamente tienen esa lista, ajá y los, y los civiles, ¿Qué es lo que pasa allí? Y yo veo que líderes como Joe Biden, súper despreocupados, riéndose en una rueda de prensa, diciendo que no tiene ni idea si Putin va a utilizar armamento nuclear o no. ¿Sabes cuál es el problema de Biden? Que hubo un Trump. Y en la época de Trump, no hubo guerra. Esa es la diferencia. Y a nosotros, bueno, por lo menos yo me di cuenta de que hay una balanza tan enorme que tú dices, no, ya aquí, ya, ya este... Esta narrativa de conflicto, ya eso no vale. Ya eso no vale, porque fíjate, hubo alguien que sí pudo. ¿Cómo los demás no van a poder? bueno Y ahí tú estás viendo lo que sucede con gente débil. Doctor, ahora sí nos escucha, ahora sí puede, si le permitieron hablar. Aquí el pajarito rojo. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Eh, no sé si darle gracias a Jack, porque entonces también supe que Jack ya no es el síndico de Twitter. No, y, y lo dejaron ser solamente miembro de la mesa directiva o pidió hasta junio. no, el nuevo CEO es peor mi doctor sí, lo el nuevo CEO es peor que se lo diga Esteban pero bueno, ese sí. es otro tema eso después hay que invitar a Esteban para ese otro tema pero el nuevo sí. CEO de Twitter es mucho peor que Jack oh, sí, bueno Esteban a ver en, como, como tuve oportunidad de escuchar sin ningún tipo de interrupción seguramente iba a ser una de ellas, una de ellas iba a ser mía. Bueno, entonces, eh, en, dentro de todo lo que este, fuiste expli explicando, me salieron, me surgieron dos preguntas. La primera es, cuando cuando Putin se anexó Crimea en el 2014, y le alegaron, que había sido, eh, que estaba violando los términos del memorándum de Budapest, cuando las tres potencias nucleares este, aceptaron que, que Kazajstán, Ucrania y Bielorrusia este, iban a pasar a, a formar parte del, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En, en esa oportunidad, eh, Rusia se comprometió a respetar la independencia y la soberanía Ucrania, ¿no? y, y abstenerse de amenazarla y de usar la fuerza y esa cosa. La excusa que él usó ante esos señalamientos fue que en Ucrania había una revolución y que se estaba despertando un nuevo estado y que él no había firmado ningún tratado con respecto a ese nuevo estado que se estaba formando. Así que él se lo podía anexar. Entonces tuvo ahí una, una viveza. Eh, se llama se fue por un lado en la interpretación del asunto y salió airoso. Entonces yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál creemos ahora que va a ser la excusa o las razones que va a dar Putin para lo que muchos consideran es la recuperación de un territorio y no la invasión? pero digamos cuáles pueden ser las razones que él va a utilizar para decir ahora entro a Ucrania, porque me dejaron entrar hace siete años en Crimea y nadie me dijo nada, ahora siete años después puedo anexarme a Ucrania. Este, esa es la primera y la segunda, yo quisiera, yo quisiera que aunque ya, ya yo conozco más o menos cuál es tu posición, probablemente para nuestra audiencia sería interesante ver en un plano comparativo, ¿cuáles podrían haber sido, cuál podría haber sido la circunstancia real entre Rusia y Ucrania de existir un presidente diferente? Porque ya conocemos la política exterior de este presidente, que no tiene ninguna. O yo no sé, la política exterior es la de no hacer nada, la de hacer, la de hacer el, el bobo para después. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo este hombre realmente me, me genera un gran desprecio pero ¿cuál podría ser en un plano comparativo las diferencias entre lo que es hoy día en este momento la guerra entre Rusia y Ucrania y si tuviéramos a Donald Trump como presidente? Bueno, eh, la primera es la, ¿qué excusa puede dar Putin? mira Putin puede decirte, puede sacar de su manga cualquier, eh, cualquier situación histórica yo voy a entrar allí, puede decirte mira, antes Ucrania pertenecía a la Unión Soviética es, es que es interesante que la gente vaya y ya a estas alturas ya debe estar transcrito ese discurso, el, el último discurso que dio el de una hora que lo dio esta semana, es muy importante lo que él dijo allí, porque él dice que él quiere volver a reconstruir la Unión Soviética ok, pero muchos les encendió las alarmas con esto de que ahí viene la Unión Soviética, el comunismo Lenin Stalin y yo no lo vi de esa forma, yo lo vi en, el, en cuanto a en cuanto a la unión de todos esos países que pertenecían anteriormente a la Unión Soviética y que por ende ellos actuaban como que si fuese Europa. O sea, lo veo como en ese, en ese ardil de que bueno, vamos a formar un bloque tan poderoso que Estados Unidos no nos pueda eh, tumbar eh, o no nos pueda fracturar de nuevo o no nos puedan poner a la OTAN, o no nos puedan poner, qué sé yo, cualquier otra medida anti-Europa eh, del Este, como está existiendo en estos momentos, para mí, vuelvo y repito, hay cosas que de repente yo veo los errores, mucha gente que estará escuchando dirá, bueno, pero hay cosas buenas, sí, sí hay cosas buenas, de que, bueno, eh, cosas buenas a lo mejor sean mínimas, pero de que esta estructura en base a la cual está hecha la OTAN, o sea, que ya de hecho te están diciendo, mira, nosotros creamos este organismo para evitar de que tú eh, nos vengas a, qué sé yo, nos vengas a atropellar, por decirlo alguna o para que tú, para evitar que tú avances en medida de que tú quieras seguir avanzando. O sea, te lo están diciendo en su cara a, a Putin, que es, el, que es el presidente en estos momentos de, de Rusia. Pero excusas hay, mira, por montón. Mira, cuando un autoritario decide hacer cualquier cosa, las las excusas vuelan, no hay no hay que, que... mira, la imaginación es el límite, fíjate lo que a nosotros nos sucede con Maduro, cuando nosotros Maduro creemos que nos va a sacar algo eh, provechoso para nosotros, bueno, siempre sale con una excusa que uno que a veces queda como que, mira, ¿lo que pasó aquí? Eh, o sea, ¿cómo saca este conflicto de la manga? Para decir, para justificar acciones, eso y eso también lo hace Estados Unidos, para justificar la acción de, cualquier acción que pueda venir, que ellos empiecen a actuar, ellos van a decir, bueno, porque es un rollo de seguridad nacional, eso siempre lo dicen, entonces Putin puede sacarse lo que quiera y para mí la clave está en el último discurso que él dio, la unificación otra vez de las uniones socialistas soviéticas, que no van a ser socialistas nada, porque sabemos que Putin no es para nada comunista, sabemos que Putin no es para nada socialista, sabemos que Putin lo que es un nacionalista y en cierta medida es conservador, y que bueno es un autoritario, que a nadie le gustan los autoritarios, a nadie le gusta los, pero bueno, eh, les está funcionando, a los intereses de su eh, conglomerado. Eso sí, hay que reconocerle a Putin como líder, que le está funcionando como, como, como los propósitos que ellos tienen. Ya lo dijo en la última, por eso que antes de empezar las movilizaciones militares, él lo dijo, bueno, vamos a unificar esto, sabe, ¿Y quiénes estaban antes en la Unión Soviética? Bueno, si él logra, eh, desde mi punto de vista, no vuelvo y repito, no soy ucranólogo, si él logra algo con Ucrania, por supuesto van a seguir los, los, los siguientes países que, que, que, que se salieron de la, de la Unión Soviética para efectos de, de aquel famoso el discurso de Reagan. Eh, lamentablemente eh, es así, y, y Occidente no está en posición ahorita de hacer una pared lo suficientemente fuerte en contra de estas pretensiones. Ustedes lo están viendo. Ahora, eh, ¿qué se espera? Bueno, que si Putin tiene la fuerza, no creo que tenga tampoco la fuerza militar. En Rusia lo que hay en su mayoría son eh, soldados, en lo que llaman ellos unidades militares, eh, lo que llaman ellos los soldados, o sea, personal. Eh, sí hay mucho personal, al igual que en China hay mucho personal, pero la tecnología, pero los vehículos, pero todo esto siempre, gracias a bueno, gracias a Dios para mucho, es la contrap el contrapeso que tiene Occidente. Ahora, en tu segunda, ¿qué pasaría si Trump hubiese estado? Mira, de verdad que ser pitonizo no sé. Lo que sí sé es que hay, un, hay una experiencia de cuatro años. Y en cuatro años, no sé si ustedes se acuerdan cuando dijeron, mira, que le estrelló un dron a Soleimani. Trump va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Y todo el mundo, sí, la va a iniciar porque acaba de matar acaba de matar al número dos de, de, de Irán, y todo el mundo creyó eso. ¿Quién les estaba diciendo eso? Los medios de comunicación. Y todo el mundo creyó. ¿Y sucedió? No sucedió. Ahorita Irán, no se sabe nada de Irán. A lo mejor estaban ir uranio gracias a Biden, porque eso, gracias a Obama, que dicho sea de paso, que les quita cualquier tipo de restricciones para el enriquecimiento de uranio, y aparte de eso, le da una maleta de dinero. Estamos hablando de época de Obama. Para que supuestamente ellos dejaran de enriquecer, o sea, le dijeron a los iraníes en ese momento: mira, deja de enriquecer uranio. ¿Qué quieres tú para dejar? Bueno, nosotros necesitamos esta cantidad de billones de dólares. Vino Obama con una maleta y se las dio. No sé cómo fueron esas negociaciones para 100 que. 100 billones de dólares. Bueno, imagínate, y eso lo hizo Obama, eso es un hecho público y notorio. Eh, Obama les dio, eh, financió a ISIS. Así, ahí. tienen que agarrar los cruditos. Financió a ISIS. ¿se hizo Trump? Trump. ...destruyó y desarticuló ISIS... ...y eso no te lo dicen... ...ahora, ¿qué sucedería en estos momentos? ...yo creo que por afinidades ideológicas... ¿okay? ...por aquello de que son líderes... ...que se respetan... ...la situación hubiese sido distinta... ...en cuanto a que se hubiesen sentado a hablar... ¿okay? ...se hubiesen sentado en mesas de negociación... ...porque también hay que decir... ...Trump le lanzó unas cuantas sanciones a este tipo... Lo que pasa es que las sanciones a, a, a Putin no eran eh, unas sanciones que... Bueno, que las sanciones no sirven de paso, o sea, nosotros lo sabemos. Pero no eran unas sanciones que, que iban a herir eh, de alguna forma el, la economía rusa. Sino que era como una advertencia X. ¿ves? No se llevaba mayor, cada uno se respetó en su terreno. Y si hubiese sido en esta época, Putin no hubiese avanzado. Fíjate que... Hay una situación que me gusta mucho, porque él dice, mira, con el desastre de Afganistán, él se dio cuenta de esta situación. Y yo digo, no, no solamente con el desastre de Afganistán. Él se da cuenta de esta situación cuando empieza a ver la propaganda en Estados Unidos. ¿Cuál es la propaganda militar en Estados Unidos? Bueno, la propaganda militar en Estados Unidos es la inclusión, es que, bueno, los militares ahora, eso fue público notorio, que los militares ahora hay que incluir... Eh, el progresismo, todo esto en la Casa Blanca ahora todo el mundo es qué sé yo, es una fiesta de, de géneros, eso eso lo ven los líderes mundiales y no y no bastó ni un, ni un año para que esta gente se diera cuenta China y Estados y Rusia en lo que se convirtió los militares de Estados Unidos en lo que se convirtió la Casa Blanca. Y es, y es verdad, o sea, no no hay que ser un genio para para, para poder ver eso como, como un mandatario. O sea, incluso hubo una reunión, Putin y Biden, esa reunión no duró nada, porque sencillamente Putin, solamente a lo que llegó a, esa, a la Casa blanca, o a lo que llegó a la reunión, dijo, no, o sea, ¿qué, qué tan fácil puede ser invadir Ucrania en estos momentos para mí? O sea, eso no hubiese ocurrido con, con Trump. Y Trump, hay un, casualmente los apoditos de Twitter, que lo voy a tratar de compartir no. porque lo voy a traducir, cuando le dijo a los cancilleres, a la a la delegación alemana, que ellos tienen la culpa de que Putin haya tenido tanta, tanta fuerza en Europa. Ellos tienen la culpa, los alemanes. ¿Por qué? Porque les cedieron todas las concesiones de gas para, para, para, para Europa. 70%. Y Trump se lo dice en su cara. O sea, miren, señores, ahora ustedes tienen que lidiar con este problema. Sencillo. Muy acertado lo que nos comparte Esteban, porque obviamente una contraparte, y me disculpan que nombre ahora en este momento al doctor Alberto Franceschi, ayer cuando hacíamos el programa, obviamente es la explicación que daba, era desde el punto de vista de la dialéctica de imperios, de estados y desde el punto de vista geopolítico. Pero me encanta este, esta explicación de Esteban durante todo eh, el programa, porque vamos más allá, disculpen el perro del vecino, eh, va, va más allá hasta del punto de vista también económico y, y también con un lenguaje eh, bastante fluido para las personas miren, rápidamente le vamos a dar la palabra a Marité Ruth se cayó este, también le vamos a dar la palabra a Andrés, después de ellos dos yo le quiero hacer eh, una pregunta y más, y más que una pregunta voy a corregirme es una opinión por algo que también publiqué, que casualmente, ojo, casualmente lo pongo entre comillas subrayado, paréntesis, eh, negrita y demás, porque fue, lo sacaron casualmente en Univisión lo voy a dejar para el final. Eh, y un señor que estuvo aquí, que lastimosamente se nos fue, que es un señor que está aquí en el Twitter, que se llama Noel Abreu, se fue porque obviamente habrá ciertas cosas que de repente pues no comparte con, con lo que nos está opinando o analizando Esteban, que es que es muy parecido a como pensamos los repúblicos. Entonces, este yo sí quiero darle respuesta a esa respuesta, valga la redundancia, que él le dio al Twitter, de Luis Muñoz, el colombiano que está en Ucrania que fue entrevistado por univisión pero le vamos a dar rápidamente la palabra a Mari y luego a Andrés Hola Esteban, buenas noches gracias por tu análisis tan completo de verdad que bueno es muy interesante y bastante objetivo que bueno eh, para lo poco que uno conoce de, de lo que llaman la geopolítica, y de esa zona menos, pero eh, si sí, yo veo a, a Putin como, como, no sé, seguramente estoy equivocada, como una rata, eh, al atacar a, a sobre todo a civiles, eh, es, lo, es lo lamentable que generalmente en estas guerras eh, pagan eh, los inocentes también, eh, mayoritariamente. Pero en parte mi pregunta es la que hizo el señor Álvaro, con respecto a, me pregunto yo que si todo ese fraude que le hicieron a Donald Trump eh, ya venía premeditado para que sucedieran estas cosas o si eso ya se veía venir eh, porque era muy era muy evidente desde, desde que estaba Biden en, en, desde que está esa administración eh, que podían suceder estas cosas y mucha gente se anticipó no necesariamente con esta guerra de Rusia contra Ucrania, eh, siendo con tantos desastres que están ocurriendo. Y eh, tú también mencionaste eh, que también lo vi en un tuit de una muchacha que es prohibida, que dice que, bueno, que eh, han permitido tantas cosas, todo lo que es en la agenda LGBT, en los militares, eh, todos eh, los hombres que los ponen como pato eh, la debilidad masculina, pues, que... que Ahora no se puede hablar de negro, blanco, hombre, mujer. Eh, parece que todo lo, lo que es normal ya dejó de ser normal y viene a ser como un pecado eh, lingüístico. pues. No, tú no puedes mencionar eso. Y eso se ve en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que, bueno y de otras partes del mundo, que eh, la masculinidad, este, eh, como no existe eso en Rusia, eh, problemas allá. Así que para mí todo... Todo tiene que ver con algo planificado. Y este me preocupa también en las cuestiones de los medios de comunicación, que están como deseosos de que hay una guerra, de que se estén matando a dos países o tres. Eh, eso también me he fijado en eso. Eh, no sé si ellos cobran, eh, tienen algún beneficio, supongo que sí, económico al tener a la gente en ese estrés. Primero era la pandemia. Ya, adiós, pandemia. Ahora es la guerra bueno, esa era más o menos mi pregunta, es decir que tengo un, tengo un meollo de cosas porque pienso que todo tiene que ver con todo gracias eh, bueno respondiendo si se escuchan algunos ruidos estoy en, en un balcón. gracias a a los que de, de, de twitter yo puedo participar que es muy diferente hacer un live de de Instagram, que tengo que estar obligado. Eh, bueno, prácticamente lo que tú dices sobre cómo se ha degradado. ¿okay? He tratado de buscar un término que no insulte, de que no, no se sé sientan agraviados, pero al Pampa y al vino. Cuando tú formas un soldado, un soldado lo que es para la protección y en extrema, y en extrema situación para matar Okay, tú necesitas, ¿Qué necesitas tú para matar? Eh, bueno, que el tipo sea agresivo o que el soldado sea agresivo y eso lamentablemente en, en estos momentos lo que se está promoviendo dentro del ejército de Estados Unidos no es eso, dentro del ejército de Estados Unidos se está promoviendo una agenda progresista una agenda donde bueno, eh, incluso eh, se está eh, financiando los tratamientos de conversión hormonal a los militares que deseen cambiar de género, cambiar de sexo. Eso demuestra la debilidad de un componente que no se tiene que tocar, que, que o sea, si tú quieres defender tu nación, tú tienes que, de alguna u otra forma, no incluir elementos políticos, culturales, dentro de esa fuerza, que eso es lo que ha llevado que los militares en Estados Unidos por ejemplo, hay una propaganda muy famosa donde que esa la publiqué yo hace tiempo que fue lo primero que hizo Joe Biden Joe Biden eliminó 40, más de 40 leyes que Trump había firmado y entre una de ellas tenía que ver con lo de los transexuales dentro de las filas de, del ejército de Estados Unidos y por supuesto tú como líder de Rusia Tú te das cuenta de eso, tú como líder de China, tú te das cuenta de eso, lo dices. Y de una vez, o sea, ¿y cuál fue la respuesta de esta gente? La respuesta de esta gente fue, a través de sus respectivos senados, empezar a um, legislar en torno a eso. O sea, hablo de Rusia, empezó a legislar en torno a eh, cero agenda LGTBQ, yo no sé si eso fue famoso. A mí me dijeron una vez, ay sí, así te gusta Putin porque él no tiene la agenda progresista, pero él es un autoritario. bueno, sí, a mí me gusta eso de él porque él entiende como líder que eso es el, la destrucción de la sociedad, él entiende porque él tiene unos datos estadísticos en la mano y dice, nos estamos eh, que eso lo dijo después en los Moss estamos desapareciendo como sociedad occidental los chinos también están desapareciendo por las medidas de aborto que ellos alguna vez tomaron y ellos lo entienden, ahora ¿quién no entiende esto? esta gente progresista de occidente que permite cualquier tipo de situaciones, yo no hablo de, de la vida civil, tú con tu vida civil haces lo que te dé la gana, pero un, un componente tan importante como los militares, tú no puedes llenarlo de progresismo, o sea, no debes y debe estar prohibido, ¿por qué? porque ellos son los que van a defender tus fronteras, ellos son los que te van a defender a ti, en caso de que hay un conflicto cerca de tu casa, qué sé yo, eh, perdón, cerca de tu país, qué sé yo, ¿Me entiendes? O sea, tú no puedes incluir este tipo de elementos. Y con respecto a lo del fraude de Trump, bueno, eh, lo que te puedo decir es que eh, Trump va, que eh, eh, ya de hecho lo está haciendo, va a tomar todas estas situaciones a su favor para lo que está por venir en el 2024. Por eso yo te digo, nosotros nos dimos cuenta que era vivir en un mundo sin conflictos porque había sus conflictos, qué sé yo, en Medio Oriente, estaba el de Afganistán todavía, pero estábamos viendo cómo un presidente sentaba en una mesa a firmar, eh, a varios mandatarios, a firmar acuerdos de paz. Y eso, eso fue lo que vimos a nosotros en, en, la, en el último año de Trump. Vimos cómo puso a raya a una organización criminal llamada ISIS, y lo digo, ponerlo a raya fue que eh, técnicamente los desapareció. Y eso, eso va a utilizarlo él para su campaña. Lamentablemente para nosotros, que somos los que vamos a vivir, y yo que estoy aquí en Reino Unido y eh, aquellos que están viviendo, incluso los que están viviendo en Colombia, Venezuela, todo lo que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en nuestro lado del charco. Y, bueno, pónganse a ver lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos con respecto a lo que tú hablas de la... Eh, ...lo que ellos llaman lo de la teoría crítica de raza... Eh, ...lo que hablan de la teoría crítica de género... ...todo eso eh, viene de Estados Unidos... Eh, lo, de la, ...lo del aborto, todo eso viene de Estados Unidos... Roe versus Wade no fue casualidad... Eh, ...todo esto, todo esto nosotros lo adaptamos de ellos... ...porque es que ellos se parecen más a nosotros... ...por eso mi preocupación de lo que suceda también en China... Eh, ...China no se parece a nosotros... ...o sea, nos, eh, en todo caso... Y a ustedes le ponen una encuesta, eh, suponiendo que no haya otra opción. Y eso lo escuché yo de un analista que yo dije, Poncho, es verdad. Eh, un analista dice, ¿por quién preferirían ustedes ser invadidos? Okay. En un caso hipotético, ¿por China o por Rusia? Entonces el, el analista dice, ojo, no es un análisis mío. Eh, el analista dice, mira, yo prefiero, si esas son las dos únicas opciones que hay en el mundo, yo prefiero mil veces por Rusia, que se, que, se, que puede ser un poco más compatible a nuestra cultura que los chinos. Por eso que yo digo que el enemigo e inmediato de nosotros, hablando de enemigo, porque es la... Yo le digo enemigo por... por bueno, porque son, es la es donde hay que ponernos nosotros eh, como, sé yo, alertas. Hay que poner un tope de alerta allí, es con los propios chinos, ok eh, fíjate que lo que tú dices con con Trump, nunca hubo un problema entre Putin y Trump más bien había un cierto entendimiento, o con eso, o sea nos toman ese cuento de que por ahí vi un tweet de Stephen King, este que hizo las novelas de terror y después las convirtieron en en, en películas él, él tuiteó eh, Putin tuvo una eh, calculó mal. No se ha dado cuenta que Trump no está en la Casa Blanca. Claro, yo me he hecho a reír porque yo digo, es que lo calculó bien. O sea, no es que calculó mal, calculó súper bien. Porque si estando Trump en la Casa Blanca, a lo mejor esto no hubiese sucedido de esta forma. Sucedería de otra forma, pero casualmente Crimea también, como dice el doctor Álvaro, ¿cuándo fue que tomaron Crimea? Crimea la tomaron en el periodo de Obama, y ahí es donde están los puntos donde tú dices, bueno, ¿quién respeta a quién en este mundo globalizado? Y es cuestión de respeto también, es cuestión de poder, es cuestión de, más allá de la ideología, que la gente se respetaba. Así es. Vamos a darle rápido la palabra a Andrés para ir justamente finalizando con lo que les había comentado anteriormente. Entonces, Andrés, tienes la palabra. No, disculpa, yo no tengo ninguna pregunta. Lo siento, es que tuve un error al alzar la mano. Sorry. Ok, Andrés. Bueno, eh, les quiero, les, les voy a compartir porque el video que lo, puede, lo, lo van a poder escuchar dura dos minutos. ¿Qué quiero hacer con esto? Y es entrar a la reflexión por varios puntos. Eh, Esteban hizo, repito, para las personas que llegaron al último, hizo al inicio un recuento bastante, bastante detallado de toda la situación de Ucrania y Rusia. Eh, invito también a las personas que nos siguen a Noé Leal, que sigan a Noé Leal, que también ha explicado el hecho tal cual y como es. Por otro lado, el doctor Alberto Franceschi no solamente estuvo ayer en Políticamente Incorrectos y Desglosamos eso hora y media antes de que estallara la crisis. Y lo dijo muy claramente con la explicación de la dialéctica de imperios, de Estado y geopolítica, como lo mencioné anteriormente. Eh, cuando termine el audio, les hago, les hago una acotación final. Ya voy a colocarlo. En Ucrania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 Durante, desde hace ocho años, se llama Luis Muñoz, colombiano en Ucrania, fue entrevistado por Univision. no Es un ejercicio muy importante, como decía Esteban, cuando se traslada, eh, se hace una traducción, cualquier persona que realmente no hable la lengua rusa, eh, obviamente es sumamente complicado de que sea una traducción totalmente fidedigna por un lado. Aquí no estamos ni de un bando ni del otro, simplemente... Es algo para poner a todas las personas en contexto porque siempre están buscando los medios, buscar a un malo. Hace El año pasado el malo era el expresidente Donald Trump. Hoy el malo en su totalidad debe ser exclusivamente el señor Putin. Entonces pongo también en contexto a las personas cuando Esteban nos hablaba de, de, esas, de aquellos ciudadanos que tenían la doble nacionalidad, tanto ucraniana como rusa... Este, lo que sufren por tener el pasaporte ruso. A lo que le agrego, que mencionó Esteban, que lo decía mucho el doctor Alberto Franceschi ayer, y es que justamente lo que sufren, y otras personas también lo han mencionado, cuando hacen estos análisis muy objetivos y neutrales del tema, hasta hablar ruso, lo que significa para un ciudadano en Ucrania. Entonces, hay que ser muy conscientes, muy responsables, como dice Esteban, buscar muy bien la información. Porque cuando les mencioné y quería poner esto como en contexto que no estaba preguntando, es porque el señor Noel Abreu, que estuvo aquí al principio del SPACE, él nos responde, me responde a mí, porque es un Twitter mío, que le pongo una lupa y muchas flechas hacia abajo para que vean las declaraciones de, del señor Luis Muñoz, el colombiano, él manifiesta, dice, no se nota mucho que es prorruso, que es molleja. Entonces, yo particularmente les digo, repito, esto no es ser ni prorrusos, ni proucarianos, ucranianos, como, como bien lo menciona Esteban, sino es ser sumamente neutrales y objetivos. Porque el día de mañana nosotros en Venezuela queremos recuperar el exequivo, se van a ir encima de nosotros por querer recuperar el esequivo cuando el esequivo le pertenece a Venezuela o sea y eso como poner un solo ejemplo y medianamente, y medianamente, no venezolanizar el tema no, sino simplemente y apelo de nuevo a las personas que llegaron más tarde apelo de nuevo al tweet del doctor Omar Bula no sé qué opina Esteban y también me gustaría escuchar la opinión del de doctor Álvaro para ir cerrando. Bueno, ahí se dijo todo. Ese, ese, bueno, él está allí. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo decir. Eh, y con lo que tú dices de, de, del doctor eh, Noel Suárez, que mencionaste. No es cuestión de ser pro no. Hay que hay que utilizar la lógica, o sea, por lo menos el sentido común de decir, porque yo voy a agarrar, un, tomar partido de esta situación. Cuando no conozco la situación, Por eso yo siempre inicié este, este space con que yo no soy ucranólogo, o sea, no estoy aquí, no, no, no estudié a profundidad lo que, lo que significa este conflicto ni para Putin ni para Zelensky, ¿me entiendes? Lo que sí sé son los desastres contemporáneos que se han, eh, que se han visto, que se han documentado, en esa parte del mundo y que vale la pena comentarlo para que la gente no venga eh, de pasiones a decir este, eh, lo que sucede allí es porque viene el comunismo por ejemplo, que si lo, lo he leído y lo he escuchado y yo, yo digo Dios mío, la gente a veces es muy básica y no entiende de qué se trata todo esto lo que dice el periodista colombiano refuerza lo que se ha venido diciendo aquí o sea eh, miren, el conflicto que existe allá es un conflicto que tiene años, años, no es ahorita. Y, o sea, el conflicto actual, ¿no? Eh, esta situación después de la separación, este este conflicto que hubo en el 2014, cuando, no sé si se recuerdan ustedes, esta situación de Winter on Fire que es el documental que está en Netflix, que los venezolanos nos sentimos muy identificados con eso. Yo me sentí muy identificado con ese documental, pero es que ese documental tampoco cuenta todo. Ese es el problema. Ahí está el, el rol que tienen los medios de comunicación y de discusión. Si tú te pones a investigar bien lo que significó ese, ese, esa revolución, lo que llamaron ellos esa revolución, tú te vas a dar cuenta de que lamentablemente no fue beneficioso para los que en esto, bueno, y se ha demostrado, este, este, el 2014, a la fecha, no ¿cuál ha sido el beneficio? Ucrania ha sido uno de los territorios más corruptos que existe aquí en Europa. Por ejemplo, allí es donde van los americanos. este El corrupto de Biden va para allá a hacer sus negociaciones. El hijo eh, Burisma, la empresa Burisma, es eh, propiedad de, supuestamente de alguien de Ucrania, pero el hijo tiene totalmente eh, acceso total a. A, ese, a, esas, a esas instalaciones y a las negociaciones que se hagan en torno a esa empresa, empresa de, de, de, de hidrocarburos y esa situación, o sea, hay que verlo desde ese punto de vista. Cuando eh, empezamos a colocar la banderita de Ucrania, yo lamento mucho las imágenes que he visto. O sea, ancianos que no tienen nada que ver en ese conflicto y lamentablemente son los que han salido perjudicados totalmente. Y esto es. Gracias a una gente que lo que quiere es eh, tomar terreno en el poder. Tomar terreno y tomar terreno. Y hablo de esta gente, tanto occidente como europa del este. <risa> allí, entonces, esto no lo va a entender un viejito que está allá, que se le está cayendo el edificio porque cayó una bomba. Y él mismo lo dice allí. En el audio dijo, mira, han atacado, son eh, eh, estaciones militares y aeropuertos. Porque es como dice, bueno, fíjate que el mismo dijo allí, Putin tiene problemas Es con el gobierno, que ellos, bueno, lo clasifican de fascista, y no con la gente que ni siquiera ideología debe tener. O sea, la gente lo que quiere es trabajar y producir y ya. Y allí es donde nosotros tenemos que ponernos. O sea, yo me lamento burro. O sea, yo veo las imágenes de la gente separándose de las familias y de verdad me causa un, te un dolor inmenso. Pero hay que ir y empezar a señalar quiénes son los verdaderos culpables de esta situación. De verdad, o sea, por eso yo no hablo de la ONU a la ligera, yo no hablo de la OTAN a la ligera, yo hablo de, de estos organismos que lo que han hecho es traerle más, eh, han sido más perjudiciales a la humanidad que con las razones por las que se crearon. Ahorita vuelvo y repito, la ONU lo que está interesada es establecer la Agenda 2030 y todo este problema, que resolver problemas entre estos países que necesitan una, interme una intermediación, La necesitan urgentemente, pero como los líderes que son autoritarios saben que no va a haber intermediación, actúan. Listo, punto. Así es, Esteban, y antes de escuchar al doctor Álvaro, que fue, espero que el pajarito rojo no lo deje hablar, este, tú dices algo sumamente importante, y es el hecho de que tantas personas que ahorita ya están sufriendo esos embates porque ya el enfrentamiento entre los dos ejércitos obviamente va a tener consecuencias eh, en civiles o sea ellos se fueron por un por unos blancos pero obviamente ya los enfrentamientos porque eso es de simple lógica que Ucrania se iba a defender ya oh, es eh, estar también dentro de ese fuego cruzado iban a ver todas esas situaciones que ya a estos momentos estamos viendo que tú muy bien mencionabas. Doctor. Bueno, eh, Esteban, definitivamente una excelente jornada contigo aquí esta noche. Eh, yo creo que sí, sin ser nosotros ucran, ucranólogos, para utilizar tu mismo término, Creo que tenemos pues eh, la capacidad de expresarnos con la limitada información que podemos recibir y pues con el interés que le prestamos al asunto porque definitivamente por lo globalizado que está el mundo cualquier cosa que suceda en aquel extremo nos afecta a nosotros directamente. Yo sí, eh, yo sí creo que la política exterior de los Estados Unidos tiene una, una crítica incidencia, una gran incidencia en todo lo que sucede alrededor del mundo. A mí me parece que, que la pasividad o la carencia de una política exterior bien articulada por parte de este gobierno, Joe Biden, este, es la que está generando todos estos conflictos. Yo, yo decía antes de que saliéramos al aire, eh, comentaba Joana, que eh, los demócratas han han acusado a, a, a Donald Trump de ser una suerte de perrito faldero de Putin. Yo no sé si es por la por la pretensión guerrerista que ellos que a ellos nos acompaña de por siempre, pero a mí lo que me parece es que Donald Trump es un tipo que va muchísimo más allá de la inteligencia que puedan tener todos estos demócratas que tienen... Eh, Muchísimas limitaciones al momento de criticar eh, donald trump ha sido eh, un tipo que pone en práctica puso en ejecución hay un libro de dale carnegie que se llama Cómo ganar amigos yo yo me lo he leído como tres veces y creo que me lo necesito leerlo como tres veces más porque cada vez que lo leo eh, encuentro algo más y más y más interesante bueno donald trump es la es la especie de hombre es el tipo que ejecuta ese libro a la perfección. Y, y cuando se trata de evitar una guerra, a mí me parece que cualquier precio que se pueda pagar es inteligente. Cualquier precio que tú puedas pagar eh, eh, para evitar muerte y desolación, o lo que, se está, o ahora, o lo que está ahora en pues, mostrar, eh, vale. vale. El, cuando, cuando Donald Trump ganó, fue al Kremlin a hablar con Putin y fue a Corea del Norte a hablar con el dictador y exterminó a los que tenía que exterminar acabó con el ISIS, acabó con Soleimani porque hizo, hizo unos ataques quirúrgicos pero nada nada de derramar sangre americana entonces todo ese tipo de cosas lo hacen un hombre sumamente inteligente y sumamente efectivo ahora, si tú puedes mantener a raya Puedes mantener el control en el Medio Oriente, eh, puedes mantener el control en, en aquel extremo, en, en Europa del Este, y puedes mantener el control de tus fronteras. Era un presidente extraordinario. Creo que eh, eh, no, hay, no hay mucho donde buscar después de, de, de, de conocer esta historia reciente. Eh, Don Putin se anexó Crimea durante la gestión de Joe Biden también, porque Joe Biden era el vicepresidente. Y ahora se anexa Ucrania y va por Bielorrusia. Y después irá por Kazajstán, y después irá por los que siguen. Porque, porque no hay quien lo detenga, ninguno de esos países, este, no, no hay quien lo detenga. No quien lo detenga y todavía tiene tres años por delante mientras gobierne este hombre eh, que, que, en la casa blanca. Doctor Álvaro, ¿no? eh, algo antes de, de que continúe, hay algo que se llama, disculpen el ruido, la doctrina Riga. ¿okay? Es bueno que se la busquen, es bueno que la busquen y la lean, la doctrina Riga, que la convirtieron sí. en la doctrina Trump, que es eh, la paz a través de la fuerza. Y eso es muy interesante, este, este, este documento. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y, y es de allí, junto con Elena Arey, que salió aquello que decía que las armas son instrumentos de paz. A mí me, me, me encantó esa frase, porque bueno, realmente yo soy un amante de las armas, las tengo, las uso, las practico, y, y, y, creo, y creo, creo religiosamente en esa doctrina Reagan, que ahora es la doctrina Trump. Entonces, nosotros no, no podemos ser muy, muy agudos en contra de Putin, porque como bien tú decías, existen en tiempos de guerra, no existen buenos. Por alguna razón, para ir a guerra se necesitan dos. Y entonces, este, en algún momento, puede tocarle a Venezuela, por razones meramente históricas y que mucha gente no va a comprender. Si tú no vas atrás 100 años para comprender los laudos arbitrales y todas esas cosas, nuestra lucha para recuperar el exequivo tiene que ser igual, violenta, sangrienta, contundente, pero para poder recuperar el exequivo no va a haber probablemente una mesa de negociación. Eso se tiene que recuperar a la fuerza y nadie va a decir, eh, Venezuela está recuperando su territorio por razones históricas. La gente va a decir, Venezuela está invadiendo el Esequibo. Por eso debemos ser cuidadosos cuando eh, hablamos sobre un asunto que no conocemos a fondo. Sabemos que esto tiene decenas, sino cientos de años de historia. ¿Qué razones existen? Lamentablemente hay muertes de personas inocentes y, y eso es lo que quiero, lo que me quiero llevar después de toda esta conversación. Lamentamos la muerte de gente inocente en todo esto, pero necesitamos alguien que maneje el volante del mundo occidental. Joe Biden no lo está haciendo. El, el mundo occidental está en decadencia y... Europa del Este está en peligro ahora ante los desafueros de Putin. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero dejarle la palabra a, a Joana a ver si hay algo más que decir por aquí. No, absolutamente más nada. Tú tienes el cierre. Acuérdate que vamos a informar de que cambiamos, vamos a cambiar los space eh, y te lo dejo a ti. De verdad, Esteban, hermanito de mi alma, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique y bueno, tú sabes que no solamente esta es tu casa, sino tú haces parte de mi familia este, los invito, sí, es a que se suscriban en YouTube a los canales de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González y aquí en Twitter, que también salimos en simultáneo cuando tenemos los programas en vivo, por Repúblicos ve Muchísimas gracias a todos por acompañarlos, los dejo con el doctor Álvaro para que finalice el SPAY, que Dios los bendiga, cuídense mucho, oremos bastante, oremos bastante, no solamente por todas esas personas inocentes, pero tampoco olvidemos que tenemos una crisis muy grande en Venezuela, que solamente le voy a agregar que lastimosamente una narcotiranía criminal, genocida, que hace parte de una organización transnacional, igualmente criminal, no sale con voto. Así es, así es. Muchas gracias, Johana Johana está en la coordinación, dirección, en, en el guión y, y en el manejo de todo este programa que hacemos todos los jueves. Eh, agradezco a Johana infinitamente toda la colaboración y la ayuda que me ha prestado. Este, a todos ustedes, nuestro agradecimiento por haber estado esta noche con nosotros. A Esteban, pues infinitas gracias. Esteban, tú eres de la casa. Y los quiero invitar para la próxima semana porque, bueno, por razones eh, de, de, que hemos considerado de conveniencia, vamos a cambiar el horario de nuestro space semanal, que eh, ha venido siendo mayormente todos los jueves a las 7 de la noche, hora Miami, eh, vamos ahora a cambiarlo a los miércoles a las 12 del mediodía, así que van a poder almorzar escuchándonos este, todos los miércoles a las 12 del mediodía vamos a tener el space de Políticamente Incorrecto seguiremos adelante Joana Montenegro y este servidor Álvaro Guerrero estoy siempre a su orden este, y pues espero nos puedan acompañar el miércoles que viene Esteban, una vez más, mil gracias, buenas noches a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Que y que Esteban días. se nos despida, y que Esteban se nos despida, que Dios te guarde, cuídate mucho. Chao, Esteban. Se me había desconectado el micrófono, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes porque siempre están pendientes, de, estamos pendientes en la comunidad de. Poder compartir. Esa es la idea. Así no estemos de acuerdo con muchas cosas. que Yo entiendo eh, es importante no estar de acuerdo. Y bueno, gracias Joana, gracias doctor Álvaro. Nos veremos en otra oportunidad. Seguro. Así será. Que tengan buenas noches a todos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.